Bienvenidos a todas y todos a este primer seminario, webinar, eh, del curso virtual avanzado sobre buenas prácticas en la aplicación de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Con este primer webinar de una serie de dos vamos a iniciar el módulo práctico de este curso y en esta ocasión lo vamos a centrar en el tema rural. Va a durar eh, una hora y media, eh, ya que hemos empezado puntuales, terminaremos terminar puntualmente. Eh, estamos utilizando la plataforma Zoom. que eh, estáis escuchando es que no habéis tenido problemas en descargar. De todas formas, eh, tenemos, estaremos pendientes del correo electrónico en la dirección de soporte en la que ya habéis recibido varios, varios mails por si alguien tuviera algún problema y quisiera decirnos no. De todas formas, esta plataforma, eh, si veis en la, en la barra de herramientas, tenéis un, un icono de, de un chat. Y podéis compartir con nosotros en cualquier momento, cualquier problema que tengáis, eh, a nosotros exclusivamente en, en el soporte. Y si queréis hacer algún comentario eh, que lo pueda compartir todo el mundo, todos los participantes, pues lo hacéis en, en abierto, tenéis esa doble opción. Nosotros estaremos aquí pendientes de vuestros, de vuestros comentarios e intentaremos solucionarlo lo antes posible para que podáis todos estar en, en este webinar. Os pedimos, por favor, que silenciéis el micro y si es posible la cámara, pensamos que no va a haber ningún problema, pero como sabéis, eh, siempre es mejor, eh, no, no vamos a necesitarla en estos momentos, con que, compartáis la, con que veáis la pantalla, esta vez va a ser suficiente y, y quizás pueda darnos algún problema de, de conexión, aunque en principio no, no debería. Este primer webinar eh, va a tener una presentación, va a incluir una presentación de cinco buenas prácticas eh, y va a terminar, va a durar como una hora. Y luego vamos a tener un espacio, eh, la última media hora, para compartir comentarios, vuestras preguntas, etcétera. Así que mientras estamos haciendo la presentación, tenéis la oportunidad de ir escribiendo vuestros comentarios o preguntas en el chat. Y nosotros lo iremos gestionando de manera que cuando acaben las presentaciones podamos leerlas y compartirlas. Y así no esperamos que en el último momento, cuando ya hayamos terminado las presentaciones, pues que se acumulen ¿no? vuestras preguntas y que lleguen todas a la vez. Entonces nos ayudáis a gestionar los, las intervenciones y durante las presentaciones, vuestros eh, comentarios, los vais, los vais, poniendo en el chat. A ver, ¿hay ruido de fondo? ¿Alguien tiene encendido el micro? Os pedimos que lo reviséis, es un emoticono que es un micro, si pincháis encima y lo veis tachado, pues está, está ok. Una para la próxima. Es que estoy intentando meterlo en la sala que no me sale. O sea, si ¿se acabó lo que estoy haciendo, sí. Ah, vale. Si os oye, si oye alguien de vosotros, por favor revisad que el audio está apagado. Eh, en el micro vais a ver que el primero de los, de los eh, iconos es un micro que pone silenciar. Si pincháis encima, parece que así, de acuerdo. Bueno, volvemos al tema de las, de las buenas prácticas. Eh, nosotros entendemos como buena práctica no un ejemplo perfecto, integral, que podamos considerar como excelente en cuanto a los derechos humanos a la de saneamiento sino aquellos ejemplos en los que podemos destacar algún aspecto que de forma relevante contribuye a, a, a realizar en la práctica los derechos humanos al agua y al saneamiento. Lo que vamos en cada práctica es a centrarnos en ese aspecto que pensamos que es relevante y no quizás a, a contar en general pues, el proyecto o la iniciativa que sea. ¿no? Nos interesan eh, aspectos concretos que nos puedan dar pistas, nos puedan orientar a, a realizar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Mm. Estas cinco prácticas que hemos elegido del ámbito rural, aunque una de ellas es ámbito general, pero necesitábamos eh, incluirla, eh, tienen mucho que ver, casi todas, con, con la cooperación española. Eh, Algunas de ellas están ejecutadas o han tenido intervención en el fondo del agua, tanto en la parte bilateral como multilateral, y otras han sido ejecutadas a través de, de ONGs, pero, pero siempre al amparo de, de la cooperación española. Estas prácticas tienen que ver con diferentes ámbitos, espacios de, que son imprescindibles a la hora de trabajar en, en derechos humanos. Eh, todos estos ámbitos son importantes, pero ninguno de ellos, en, de forma independiente, puede asegurar ¿no? Ese, esa realización de los derechos humanos. Por lo tanto, tendremos que ir sumando acciones en todos estos ámbitos para conseguir que, que sea una realidad. ¿Estos ámbitos cuáles son? En primer lugar, el ámbito de las políticas públicas. Eh, aquí vamos a presentar la práctica de Ecuador. En segundo lugar, el, el desarrollo de instituciones que, que ayuden a llevar a la práctica y a dar sostenibilidad a esos marcos normativos. En este caso vamos a ver un, un espacio creado en, en Paraguay. También es importante a la hora de implementar proyectos ¿no? que tengamos en cuenta los aspectos de los derechos humanos, eso lo estamos viendo ¿no? ahora en los, en los foros que se están empezando a animar. Y vemos referencias a proyectos concretos, intervenciones concretas que tienen que ver con aspectos relacionados con los derechos. En este caso, el proyecto que hemos seleccionado es en la zona rural, en Bolivia, un programa de la cooperación española y del, y del BID. Y vamos a tratar concretamente los temas de extinidad. Este. Finalmente, tenemos dos iniciativas centradas en Nicaragua. Una de ellas es una herramienta de, de seguimiento, de monitoreo del estado de los derechos humanos, que también es otro de los ámbitos importantes, ¿no? Que nos eh, tengamos herramientas que nos ayuden a, a saber cómo se están implementando los derechos, qué nos falta por, por hacer e identificar que no haya eh, retrocesos. Y por último, también en Nicaragua, eh, vamos a tratar un, un vamos a presentar una herramienta de, eh, de capacitación. Es otro elemento importante ¿no? también para asegurarnos de que todos los actores tienen las capacidades o van adquiriendo las capacidades necesarias para, para garantizar la, la realización de los derechos. Como os he comentado, esto nos llevará aproximadamente una hora eh, y después vamos a tener un, un momento también para los comentarios o preguntas que os surjan de estas partes. De estas ¿Quiénes estamos aquí? No nos veis, pero nos oís. Vamos a estar Alberto Dejarro eh, y yo de, de Ongagua haciendo las presentaciones, pero también nos va a acompañar Cristina Vela, que es la responsable de Ongagua de América Latina y nos va a presentar las dos experiencias de Nicaragua. Y contamos también con el apoyo de Ángela, que eh, va a responder a, a los comentarios que hagáis en el foro o a la dirección de correo de, de eventos eh, para ayudarnos a que todo esto pues, salga lo mejor posible. Bueno, si os parece, empezamos ya con las buenas prácticas. Eh, vamos a verlas todas continuadas, pero como os digo, tenéis el chat abierto para vuestra disposición desde ya para que vayáis haciendo lo más sintéticamente posible, lo más claramente posible, vuestros, vuestros comentarios o aportaciones que leeremos al, al final. Bueno, pues la primera práctica que hemos identificado es, eh, tiene que ver con el marco normativo, eh, concretamente en el, en el ámbito de Ecuador. Eh, hemos cogido esta práctica porque nos parece relevante que, que a la hora de impulsar iniciativas que vayan de la mano del marco de los derechos, bueno, pues que, que no olvidemos que también el ámbito legislativo, normativo, tiene un papel muy relevante. Y, y que incluso la propia cooperación española, los propios actores de la, de la cooperación española, pueden tener algún tipo de relación con, con el impulso y la promoción de este marco. Eh, de hecho, no en vano, eh, pues en, en algunos casos, y luego quizás en la, en la parte de la ronda de preguntas y comentarios, pues bueno, pod podremos compartir o podéis compartir algunas experiencias, si os parece, de, pues de, de, de situaciones concretas en las que la cooperación española o, o actores de la cooperación española hayan podido contribuir ¿no? a, al impulso de marcos favorecedores desde pues, la óptica de los derechos a la web de saneamiento. Eh, en el caso de, de Ecuador, eh, bueno, eh, la verdad es que por dar unas pinceladas ¿no?, eh, Ecuador ha realizado, sin duda, un gran esfuerzo eh, en los últimos años para avanzar en, en un incremento de niveles de cobertura, tanto en agua como en saneamiento. Eh, en el caso del agua estamos hablando de un 93% de, de, de cobertura, mientras que en el saneamiento, siempre por detrás del agua, se eh, está en el orden del, del 86% de cobertura. Eh, y, pero, sin embargo, lo que está claro es que... Eh, eh, Todavía existen grandes retos, grandes retos pendientes, y de ahí que el marco normativo eh, sea realmente un elemento impulsor que puede favorecer, o no, en este caso eh, sí que entendemos que, que lo está favoreciendo, el avance hacia unos mayores niveles de servicio y de, y, de, y de cobertura, de acceso al agua y al saneamiento. Como siempre, en Ecuador, al igual que en otros muchos, en la mayor parte de regiones y países... Eh, es el ámbito rural el que está quedando más atrás y el que todavía concentra la mayor parte de los retos que quedan pendientes. Estamos hablando de una situación en Ecuador en la que todavía un 20% en general de la población carece de sistemas eh, adecuados de acceso al agua y al saneamiento eh, Bien, ¿cuál es un poco este marco eh, que nos parecía relevante compartir? Eh, hay, que, hay que tener en cuenta que, que Ecuador ha impulsado los derechos humanos desde hace ya eh, varios años y, y, y, digamos, en el nivel más alto posible eh, normativo. Concretamente, en el, la propia Constitución de Ecuador del año 2008, eh, se reconoce el agua como, como un derecho humano. Esta Constitución tuvo un proceso participativo eh, muy amplio y, eh, en el mismo, afortunadamente, se reconoció ese... ese agua como derecho humano, incluso antes de que, a nivel general, en el ámbito de Naciones Unidas, fuera reconocido como tal en el año 2010. Claro, eh, esta, esta consideración dentro de la propia Constitución ha favorecido luego un desarrollo normativo que, que siga siendo coherente ¿no? con este enfoque de, de derechos humanos. Tal es el caso de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y, y Aprovechamiento del Agua, que es del, del año 2014, y que se elaboró a través de un amplio también proceso participativo. Eh, digamos que hubo eh, una serie de consultas por todas las provincias del país, eh, digamos, para eh, mejorar un poco los diversos borradores que se fueron ¿Sí? Intentad, si me traer, por favor, que sino, si no se os oye. Entonces, como decía, hasta el punto de que esta ley tuvo un proceso eh, bueno, de, de consultas que dio lugar a, a del orden de 20 borradores para incorporar digamos, las, las cuestiones que. Bueno, los de, de país. Esta ley orgánica reconoce el derecho al agua y el saneamiento como parte. Ambos están reconocidos en esta ley como exigente. Por tanto, eh, se eh, aparece claro que son las autoridades correspondientes las que están obligadas de garantizar estos derechos. Esta ley también es interesante que prioriza, por supuesto, el consumo de agua para uso doméstico y personal por encima de otros usos, como puede ser el agrícola o el industrial. Ah, también incorpora eh, cuestiones relevantes como puede ser el derecho a una cantidad vital gratuita de, de, de agua que eh, puede estar sujeta a una tarifa mínima en el caso de agua tratada para asegurar la sostenibilidad de, de los sistemas. Esta ley también eh, hace referencia específica a una prohibición y a una discriminación contra eh, eh, de los derechos al de agua y al saneamiento y que el acceso debe ser, o sea, que digamos, los servicios deben ser accesibles en condiciones de igualdad y con la eh, calidad eh, necesaria. Eh, también es relevante remarcar que eh, esta ley hace referencia a que toda política de agua que se impulse en el país debe incluir una perspectiva de género, con lo cual esta ley está bastante alineada con estos requisitos, en este caso relacionados con, la, con las cuestiones de género, que emanan de los derechos a la huida sanitaria. Bien, eh, como hemos dicho, eh, se partió de la Constitución, de la cual derivó esta ley orgánica de recursos hídricos, pero, de nuevo, eh, bueno, siempre hemos dicho, ¿no? y, y en algunos de los foros de debate de, del curso lo hemos ido comentando, ¿no? que, que hay veces, que, bueno, que, muchas veces, que, que se considera que que el marco de los derechos al agua y al saneamiento a veces parece como un marco eh, meramente o se interpreta como un marco meramente teórico y conceptual, pero sin embargo, eh, digamos, el recorrido normativo que ha ido evolucionando eh, en el caso de Ecuador y también en muchos otros países, por supuesto, pues muestra realmente cómo desde de de ese marco conceptual se puede realmente aterrizar hacia eh, cuestiones mucho más eh, concretas. Tal es el caso en Ecuador de la Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento que se promulgó en el año 2016 y ahora hablaremos un poco más de ella. Quizás faltar también en este marco normativo ecuatoriano que para garantizar una transparencia, una rendición de cuentas y una participación adecuada desde esa la Ley Orgánica de Recursos Hídricos impulsa un sistema nacional estratégico de agua que cuenta, por un lado, con una autoridad única de agua que es la responsable de la efectividad de los derechos al agua y al saneamiento, y también cuenta con otros organismos, como por ejemplo, un Consejo Plurinacional Intercultural del Agua, que cuenta con una representación de usuarios y de organizaciones de todo el país y que ejerce unas funciones de control social, para verificar que realmente esta, esta ley, pues... Siendo, eh, bueno, está siendo desarrollada y implementada eh, de forma coherente con los principios de derechos humanos al agua y al saneamiento. Destacar también, por ejemplo, que existen unos consejos de cuenca hidrográfica que se configuran como unos verdaderos espacios de, de debate y de propuesta. Eh, eh, eh, en la línea con el, los, las ideas de participación que, de nuevo, eh, derivan de los derechos humanos al agua y saneamiento. Eh, como decía, con esa, con esa idea de, de aterrizar aún más esta, esta energía orgánica, se impulsó, en el año 2006, una estrategia nacional de agua y saneamiento, que lo que, eh, bueno, que integra una serie de metas que están alineadas eh, con los derechos humanos al agua y al saneamiento. Esto, como decía antes, bueno, pues está facilitando el, el que se vaya más allá de una mera declaración de, de intenciones o de un mero marco conceptual de los derechos, hacia eh, cuestiones, hacia metas concretas que realmente desarrollan ese marco y lo llevan más a la práctica. Por tanto, eh, podemos ver un poco de, de, de este desarrollo normativo que existe en Ecuador, que realmente es, hay muchos principios y categorías eh, que están trabajados, ¿no? que están incorporados en este marco normativo. Estamos hablando de la participación, por ejemplo, como hemos visto un poco los ejemplos que se han visto de desarrollo de la ley y de, y de la estrategia, en la que realmente ha habido procesos eh, claramente participativos en los que se abría la participación de las comunidades, de, de la población, para eh, contribuir a ese desarrollo del marco normativo. Eh, estamos hablando de, de, bueno, pues de, de una aceptabilidad de la población debido a que, a que se ha trabajado eh, fuertemente con, con la misma en el, todo este desarrollo. Y a ese respecto, quizás destacar... Eh, digamos, eh, un elemento que nos parece claramente importante ¿no? y que también, eh, digamos, está conectado con lo que desde la cooperación española eh, podemos impulsar, ¿no? Y es que el amplio apoyo popular de, de la población eh, en torno a los derechos humanos al agua y saneamiento ha facilitado que, bueno, pues que el impulso, ¿no? Y el, el impulso de estas medidas, de esta legislación, de estas estrategias que favorecen, digamos, avanzar ¿no? a esa cobertura universal desde una óptica de derechos humanos. Entonces, existe en Ecuador un amplio consenso social en torno a los derechos al agua y al saneamiento que han sido pues, eso, resultado de un proceso eh, intenso y, y, y bastante amplio de sensibilización colectiva, ¿no? en la que han intervenido pues, organizaciones y movimientos sociales a lo largo de, de numerosos años. ¿no? Y digamos que es un espacio desde el cual, pues bueno, desde la cooperación española, pues se ha participado y desde organizaciones de la cooperación española y, y en la que todavía, pues obviamente, pues hay un papel eh, eh, que jugar y digamos de soporte a todos estos movimientos para seguir perfeccionando el marco normativo y que ello dé lugar realmente a un avance hacia esa cobertura universal del acceso al agua al de saneamiento desde una perspectiva de, de, de derechos humanos. Esta es un primer, una primera práctica que hemos querido compartir, más teórica, como podéis ver, y ahora vamos a dar paso a otras prácticas, digamos, a otros programas e iniciativas mucho más aterrizados y que ya trascienden más más allá del mero marco normativo. Bien, nos movemos de Ecuador a Paraguay. En este caso vamos a plantear, vamos a presentar una, una alianza, un espacio de, de diálogo que se centra en temas de agua y saneamiento en la región del Chaco, Paraguay. Paraguay es un... la República de Paraguay eh, tiene una población rural que alcanza el 40% y... Eh, ha demostrado tener unas brechas de desigualdad entre la zona rural y urbana eh, desde hace mucho tiempo eh, de las más eh, importantes de América Latina. En el año 2000 hay datos de, de 42 puntos de diferencia entre los niveles de cobertura en agua rural y urbana y hasta un 36% de saneamiento. Sin embargo, durante los últimos años el país ha hecho un esfuerzo enorme en priorizar eh, las intervenciones en el agua rural y saneamiento rural y de hecho eh, tiene unos, o, unos niveles, eh, que, unas cosas de crecimiento anual que en relación a, al resto del mundo es una de las más altas. En saneamiento también, aunque se pues, superan en la, en la región o son muy similares lo ocurrido en Perú, Chile o México. Es decir, eh, Paraguay muestra una tendencia eh, continuada hacia la priorización de intervenciones en el área rural, que ha conseguido que, con datos de 2015, estemos hablando de unas brechas de un punto en agua entre el ámbito rural y urbano y un 17 puntos en saneamiento. Eh, esta reducción de brechas pues, ha sido, como comentamos, gracias a esa uh, apuesta um, de forma continuada desde todos los niveles de inversión. Eh, con estas inversiones hemos llevado una cobertura rural actual de un 98% en agua en el ámbito rural y de un 81% en saneamiento, que comparados con las medias regionales, pues como podéis ver es, es muy amplio. ¿no? Estamos hablando de una media de cobertura de agua en rural de un 82% en la región de América Latina y Caribe y un 63% en, en saneamiento. Pero vamos a centrarnos, eh, a dar unas ideas del, del contexto de, de donde vamos a comentar la, la buena práctica. En este caso es el Chaco Paraguayo que es la región occidental del país, que ocupa más del 60% de todo el territorio, pero en el que apenas vive el 5% de la población. Eh, alberga además a la gran mayoría de la población indígena del país, que realmente no es muy representativa, es apenas el 2% de la población total paraguaya, de los casi cerca de 7 millones de personas, de, con datos de 2017. Y, 17, y eh, la gran mayoría, como os digo, habita en esta, en esta región. Eh, Paraguay es uno de los países que menos población indígena tiene, solo en la región, solo por encima de, de Uruguay. Eh, ¿Pero qué ocurre en esta región? Bueno, pues nos encontramos una región claramente excluida socioeconómicamente. Eh, tenemos, un pues nuestros datos, eh, una tasa de pobreza extrema que alcanza un 76% de la población, una desnutrición crónica infantil del 41% y un nivel de analfabetismo del 40%. Estos datos son una muestra ¿no? de, de este nivel de, de exclusión social que, que sufre el colectivo de personas que viven en esta región. Solo 7 de cada 100 familias indígenas tienen agua potable en sus casas. Esto es bastante, bastante significativo. ¿no? De, de la situación de esta, de esta población. Además de, de los temas socioeconómicos, eh, la región tiene unas peculiaridades, unas singularidades ambientales eh, concretas de escasez de, de recursos hídricos superficiales y de una contaminación, bueno, una calidad del agua eh, subterránea pues bastante, bastante salobre, ¿no? en su mayoría. En este contexto... Eh, queremos presentar una iniciativa que se formalizó en, apenas en 2014, aunque ya llevaba eh, trabajando desde, desde antes, que se denomina Mesa Intersectorial de Agua y Saneamiento, denominada MIASCHAC. Es un espacio permanente de diálogo y coordinación de actores del sector del agua y saneamiento. Recalco lo de permanente porque es verdad que hemos identificado otros espacios que se ponen, se, se establecen, se abren eh, vinculados a procesos eh, participativos, quizás como los que hemos visto antes, ¿no? de la elaboración de políticas en Ecuador o, o vinculados a proyectos concretos, eh, pues para facilitar la participación en, en la identificación de tecnología, etcétera, pero eh, un espacio permanente de diálogo entre la, los titulares de derechos y los titulares de obligaciones, en este caso, eh, pues es, es bastante, bastante relevante. En este espacio encontramos hasta 25 participantes, entre instituciones gubernamentales que están representados a todos los niveles, desde el nivel central, departamental al municipal. Incluye también representantes del sector privado, organismos de cooperación, bastantes organismos de cooperación que trabajan en la zona y organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran las juntas de agua y saneamiento comunitarios. Este espacio tiene, digamos, un doble objetivo. El primero de ellos es la visibilización de la población, de esta población de Chaco, en las políticas, eh, que se incorporen sus peculiaridades eh, en la política nacional del de, de agua y saneamiento en concreto, a eh, sus particularidades ambientales, pero también, como hemos visto, culturales, sociales y económicas. Y, como segundo objetivo, la coordinación de, de acciones, ¿no? Es verdad que son muchos actores trabajando eh, en diferentes un, partes de la región y lo que busca esta mesa es eh, esas complementariedades entre las diferentes intervenciones y esa coordinación para realmente poder afrontar los desafíos que, que, supone, que, que afronta la región en materia de agua, saneamiento y e higiene. El tercero de los objetivos que viene aquí señalado es trasladar a los anteriores. Lo que se quiere es eh, fomentar el, la participación eh, para conseguir una construcción de políticas común ¿no? y de cara sobre todo a la, a la sostenibilidad y un aprendizaje conjunto. Estas, con, gracias a esto, este espacio desde 2014, que se va consolidando poco a poco, eh, se ha conformado como un líder de la gobernabilidad local en temas de, de, de agua para el consumo humano. Y es también un espacio de rendición de cuentas de las autoridades, eh, tanto de las autoridades como de los organismos de cooperación hacia la población. ¿no? Este, este espacio que se reúne mensualmente eh, es un es espacio que formalmente se utiliza ¿no? para eh, esos compromisos que ha adquirido la mesa y las instituciones de esas mesas pues compartir su, su avance y, y su alcance. A través de esta mesa... Eh, se identifican, formulan e implementan acciones concretas de agua, saneamiento e higiene para mejorar la accesibilidad y el nivel de servicio de agua para el consumo humano en las zonas. Se trabaja para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de agua potable y saneamiento básico, involucrando a las comunidades rurales e indígenas, eh, sobre todo a través de las, de las juntas de agua y de la coordinación de esas juntas de agua, dando un soporte técnico y de, de gestión. Se identifican indicadores, se levantan líneas de base de las demandas sociales y se actualizan los datos, se comparten los datos, para que las decisiones que se tomen estén informadas ¿no? y además socializar los avances. También se articulan procesos de aprendizaje conjuntos y se buscan alianzas estratégicas con cooperación internacional para movilizar los recursos económicos y técnicos que llegan a la mesa eh, Con todo esto se ha elaborado un plan de acción para eh, el 2018 en el que se priorizan las acciones a implementar eh, tanto a corto como a medio y largo plazo, superando así el enfoque inicial de emergencia, ¿no? de apagar fuegos, de, de resolver problemas rápidamente. ¿no? Esta, esta mesa, este año, cuenta con este plan de acción que le va a permitir ¿no? afrontar esas necesidades rápidas ¿no? de a corto plazo, pero también eh, planificar cuáles son las demandas de la población a medio y largo plazo para llevar a a garantizar esa eh, realización completa, ¿no? plena de los, de los derechos humanos. Eh, este plan de acción viene acompañado con un reglamento de funcionamiento, también un documento muy interesante. Eh, esta mesa, como hemos dicho, se reúne con prioridad mensual, eh, tiene, se organiza de tal manera que cuenta con un, eh, un grupo, digamos, está gobernado por un grupo que se llama Político Estratégico, pero además cuenta con un equipo técnico que es el encargado de manejar todos los datos, toda la información y finalmente un equipo operativo, que es el responsable de la construcción, y la ejecución de los, de los proyectos de sistemas de agua potable y saneamiento y reparación ¿no? de, de aquellos problemas que presentan las, las juntas, de, que comparten las juntas de saneamiento comunitarias. Eh, un aspecto importante de esta mesa es que está... Eh, la coordinación de esta mesa se lleva a desde una institución gubernamental, en concreto el Servicio Nacional de Sanamiento Ambiental que pertenece al Ministerio de Salud Pública y de Social, la, la Senasa, y tiene la institución que tiene mayor capacidad de respuesta actualmente en, en relación al agua y consumo humano. En, en los ámbitos del sector rural de, de Paraguay, ¿no? concretamente para estas comunidades que se identifican de, por supuesto, menos de, de 10.000 habitantes, que es el, el rango de actuación de la, la SINASI. Eh, esta práctica aporta a diferentes categorías y principios. Eh, en concreto, eh, a través de los proyectos que gestionan y que, que, que coordinan, pues, estamos apoyando la disponibilidad y a la, y a la accesibilidad pero también a la hora de, implica, de implicar a la comunidad, de conocer sus necesidades y sus particularidades, estamos colaborando ¿no? para que las soluciones que se implementen sean aceptables. En cuanto a los, a los principios transversales de los derechos humanos, además de contribuir a la, a la universalidad y que ésta llegue eh, de manera no discriminatoria con la población indígena de la zona, es el espacio que permite eh, la participación de, de la población, de las, de las minorías de esta zona, es el espacio elegido para, para rendir cuentas y para manejar la, la información y, y, por supuesto, pues, también eh, contribuye a la sostenibilidad en cuanto a que eh, esos problemas ¿no? de sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento pues, se traen a esta mesa para, para que se información, para compartir posibles soluciones y que eh, se integren en los, en los planes. ¿no? Bueno, si tenemos que resolver, destacar algunos aspectos clave de cara a la sostenibilidad, incluso a la replicabilidad, pues eh, mencionaríamos que esta plataforma tiene un amplio apoyo social y sobre todo un enorme respaldo institucional a todos los niveles. Y esto es eh, fundamental para que no se quede olvidado, ¿no? no sea algo que dependa de que una persona, como suele ocurrir, no, la iniciativa de alguien se convoque, sino pues que tiene su reglamento, se convoca periódicamente y, y cuenta con ese, con ese respaldo institucional está vinculado, está vertebrado en el, en el nivel nacional en cuanto a que forma parte del Comité Interinstitucional del Sector del Agua y eh, saneamiento nacional y a la vez eh, la Dirección de Agua Total y saneamiento eh, del Ministerio es, es parte ¿no? de esta mesa, es un miembro más. Recientemente se han creado eh, otras submesas, eh, la región del Chaco está dividida en tres departamentos, pues cada uno de estos departamentos ha creado su propia digamos que ha descentralizado el modelo y ha creado en su propia mesa de, de diálogo, eh, intentando superar esas dificultades de ¿no? eh, hacer, simplificar ¿no? los, los, las estructuras organizativas y hacerlo más sencillo, eh, conseguir más operatividad, eh, operatividad y más proximidad incluso eh, a las realidades de, de cada uno de los departamentos. Eh, sin embargo, pues no, no podemos pasar por alto que, que aún está en proceso de consolidación, que aún es, es una institución débil, pues primeramente por limitaciones presupuestarias, pero también porque coordinar a muchos actores diferentes, eh, somos conscientes de que eh, a nadie se le escapa de que es un, un reto. Los tiempos de gestión se alargan muchos, la población eh, tiene expectativas, ¿no? Se despierta expectativas de que aquello que han propuesto que se ha planteado, pues se termina ejecutando y a veces eh, los tiempos de ¿no? las burocracias son, son, muy, son muy pesadas. ¿no? Eh, las organizaciones de sociedad civil son muy débiles en comparación con, con el resto de actores y ahí quizás pues, se ve esa, esa eh, diferencia ¿no? de, de capacidad de negociación en estas mesas y eso también es un, es un problema, además de la variabilidad de los intereses políticos. ¿no? Pues, nacional y departamental, ¿no? que eso no está exento en ningún espacio de este nivel. Todas estas eh, limitaciones eh, no, no las hemos identificado nosotros, sino que ha sido la propia mesa, ¿no? En un, eh, un espacio de ejercicio, ¿no? de, de auto valoración de, su, de sus funciones, pues eh, fue quien identificó estos, estos aspectos. ¿no? Entonces, bueno, compartimos de que es un reto, pero también vemos que es un espacio muy interesante para que las eh, eh, las necesidades está de las minorías, en este caso la población indígena, pero también del resto de la población rural de este área, eh, estén presentes en las, en las políticas nacionales. Pues ahora vamos a pasar a otra práctica, en este caso en Bolivia. Y en la cual eh, vamos a ver cómo la mujer eh, se constituye como eje central ¿no? de, la, de la metodología de implantación en el programa que vamos a compartir. Estamos hablando de Bolivia, eh, un país en el que bueno, pues, eh, ha asumido los retos de avance en agua y saneamiento, incluso más allá de las metas establecidas, establecidas en los actuales objetivos de desarrollo sostenible para 2030. En este caso, Bolivia se ha comprometido a lograr una universalidad de los servicios de agua y saneamiento para el año 2025. Y, por tanto, eh, bueno, en este marco digamos, de compromiso al que ha adquirido, pues está impulsando distintas iniciativas, entre otras, eh, el programa que vamos a compartir. Surgió eh, a finales del año 2011, cuando eh, Bolivia eh, suscribió un convenio con, con, con el BID y con la Agencia Española de Cooperación, a través del CECASAD, para implementar un programa de inversiones que tenía como objetivo pues, mejorar el, el acceso y la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento, dirigidos hacia población de bajos ingresos y especialmente de pequeñas localidades y comunidades rurales. Eh, bueno, este, este programa, que es de alcance nacional, está, por tanto, impulsado ¿no? por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y también por el Servicio Nacional para la socialidad del saneamiento básico, SENASVA, y es interesante que tiene una parte, un segmento focalizado exclusivamente en poblaciones rurales de menos de 500 habitantes, poblaciones que, que están dispersas o, o semidispersas, y por tanto, bueno, pues es un espacio de, de enorme interés desde esa lógica de trabajo con, los, con, los, con las personas más vulnerables. Eh, para... Aquí hay una, hay una cuestión también interesante y es que eh, se, buscaba, eh, se busca un poco asegurar una coordinación eficiente y, sobre todo, evitar un desajuste que, como, como sabéis, muchas veces eh, sucede ¿no? en, en, en proyectos de, de agua y saneamiento. Y es que, eh, en muchas ocasiones, hay un desajuste entre lo que es la componente de, de infraestructuras de los programas y otras, como, por ejemplo, las de desarrollo comunitario de fortalecimiento institucional. Es decir, el, el, el, la típica que desajuste entre el avance de la componente eh, de infraestructuras del proyecto y la, y la que llamamos componente social ¿no? en muchas ocasiones. Eh, aquí es interesante que, que para superar digamos, estos desajustes que muchas veces se producen, eh, lo, que, lo que se ha hecho es adaptar los procedimientos habituales de contratación de forma que eh, una única empresa... Eh, especialmente de forma que sea local, por supuesto con conocimiento del contexto local, asuma todos los componentes del proyecto. Es decir, no lo que pasa en ocasiones es ¿no? que una empresa se centra en la, parte, en la parte de infraestructuras y luego subcontrata o contrata, digamos, a una ONG o a alguna organización local para, para digamos, acompañar la parte social. ¿no? Entonces, en este caso, desde... Desde, se modificaron estos procedimientos de contratación de forma que hubiera una, una única entidad responsable de todo el paquete, ¿no? de todo el programa. Eh, por supuesto, esta entidad tenía que asumir todas las componentes del proyecto y condicionar eh, sus avances al, al logro acompasado de indicadores, ¿no? tanto de la ejecución de la obra como de la parte social. Eh... También eh, había una, o sea, hay, eh, una empresa que está contratada para la por supervisión y que también tenía que hacer eh, digamos, ese seguimiento no de forma diferenciada o totalmente aislada de la parte de infraestructura y de la parte social, sino de forma integral. ¿no? Ah, luego, eh, también quizás remarcar que, que los términos de referencia para la contratación eh, digamos, incluían que tenían que cumplirse el cumplimiento de un plan de sostenibilidad que incluye productos que están relacionados con los logros de todas las componentes, tanto de infraestructuras como de la parte social. ¿no? Y, y específicamente, eh, de, con cuestiones relacionadas con igualdad de género, los que este programa, pues, digamos, que ha impulsado de forma preferente eh, Más eh, datos, digamos, cómo se concreta este, este programa. Eh, pues este programa, eh, digamos, en, en lo que es relación con, con eh, cuestiones de género, incluye una estrategia que busca el empoderamiento de las mujeres, principalmente indígenas, que, que digamos en este programa, que es programa de agua potable y saneamiento para pequeñas localidades y comunidades rurales de, de Bolivia, y de forma que este empoderamiento de la mujer eh, les permita mejorar una integración ¿Sí? de sus de, de los proyectos de agua y saneamiento y a su vez también incrementar la participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones. Este programa eh, cuenta con una modalidad de trabajo específica, llamada, que llaman eh, género intensivo, y que hasta el momento se ha implementado en, en 98 comunidades. Eh, ¿Esta modalidad qué es lo que hace? Pretende dos objetivos principales. Por un lado, posibilitar que las mujeres repliquen la, la educación sanitaria y ambiental que han recibido de las capacitaciones del proyecto y, por otro lado, que las mujeres participen activamente en las tareas de operación y mantenimiento de la entidad prestadora de servicios de agua potable y sanidad. Por tanto, en concreto, lo que se está promoviendo es, por un lado, eh, bueno, una creación de grupos de mujeres líderes en, en las comunidades a las que se capacita y se acompañan durante todo el proyecto tanto, de nuevo, lo que decía antes, tanto para el seguimiento de la, de la parte de obra como eh, también para el control social en, en lo relativo a la gestión de los sistemas. Y por otro lado, se promueve también, eh, digamos, una alternancia de las mujeres en cargos directivos de, de la entidad prestadora de servicios. ¿vale? De forma que si, por ejemplo, una mujer ocupa eh, pues el cargo de la presidencia, el segundo cargo de responsabilidad, eh, se establece que es ocupado por un, por un hombre y así sucesivamente para garantizar un equilibrio en lo que es la, las cuestiones de toma de decisiones en los que aseguremos que las mujeres están eh, de forma real. Eh, el programa, eh, una cuestión que nos parece también especialmente interesante para, para resaltar es que incluye una primera formación en cuestiones de igualdad de género a los propios técnicos de, de campo ejecutores del programa. Y ojo, no, eh, no se refiere a los técnicos que se encargan de la parte social, de la comunidad social de los proyectos, sino a todos los eh, digamos, técnicos de, de, de las mismas. También a los que se encargan de la parte de infraestructuras. De nuevo, eh, intentando eh, digamos impulsar ese efecto integrador, digamos ese, ese abordaje integrador del, del programa y no de forma estanca en una parte de infraestructuras y en la parte eh, social. Por otro lado, eh, también, eh, bueno, pues eh, se ha elaborado, se elabora una cartilla de, de género de forma que se facilite que las tareas que se llevan a cabo eh, se realizan con un enfoque de género. Y además también se están incluyendo capacitaciones específicas a las mujeres sobre cuestiones como eh, derechos, sobre sus roles eh, y sobre liderazgo, entre, otros, entre otras cuestiones. También este programa, aparte de la componente de género, que como, como veis pues es, eh, bueno, como dicen, ¿no? es intensiva eh, en este programa, tiene otra componente de saneamiento que nos parecía relevante eh, resaltar. Eh, desde esa óptica de, de derechos humanos, a, en este caso, al saneamiento. Por un lado están promoviendo una construcción de baños ecológicos secos que eh, incluye aspectos que favorecen la equidad de género y también la, la aceptabilidad cultural. Por ejemplo, con la adecuación del diseño de los baños para permitir su utilización con, pues, con la indumentaria tradicional de las mujeres de, de, de las zonas del, del proyecto. Eh, con este mismo objetivo, se, lo que se está es promoviendo un reparto equitativo de las tareas de mantenimiento de los aseos y de promoción del higiene, de forma que se involucra a toda la familia, ¿no? Y no solo a las mujeres y, y las niñas, eh, como suele ser lo habitual en estos casos, ¿no? Eh, bueno, para, para que esto se favorezca, lo que se ha hecho es que se han elaborado una serie de fichas que se colocan en las casas y que en las cuales deben registrarse las labores que realiza la familia y cada uno de los miembros integrantes de la misma, ¿no? De forma que se asignen tareas a todos los miembros de, de la unidad familiar sin ningún tipo de, de discriminación. Mm. También y, resaltar eh, que este programa está intentando cerrar el ciclo de saneamiento apoyando iniciativas locales, por ejemplo, en cuestiones de vaciado higiénico de los residuos orgánicos y promoviendo su transporte a empresas cercanas, a empresas de la zona que se, bueno, se dedican a la fabricación de compost. De forma que, bueno, que de esta manera se favorece una gestión segura y más amplia del saneamiento. Por tanto, como vemos, eh, en, en relación con los principios y categorías trabajadas, destaca especialmente en este programa las cuestiones de género, eh, que tienen un componente fundamental y eh, prioritario. También destacan otras, como puede ser la, la, la participación, especialmente de las mujeres, para asegurar eh, que, que hay, existen cauces eh, específicos y reales de participación de la mujer eh, en todos los procesos y especialmente en los procesos de toma de decisiones. Y, y en último, el, el, el que el programa esté trabajando con colectivos indígenas está también eh, tiene una componente de, de aceptabilidad que se está trabajando de manera intensa para, eh, digamos, incorporar las necesidades de colectivos indígenas, por ejemplo, y de la población local en, en, en el en eh, impulso del programa que se está realizando. Eh, en definitiva, eh, para terminar, resaltar una cuestión que nos parece especialmente relevante, y es que los aprendizajes de este proyecto, eh, de este programa, se han incorporado en una serie de notas técnicas que lo que hacen es describir eh, los procesos y las estrategias que se han impulsado con el fin de compartirlos con, con el resto del sector. Se están incorporando en estas notas cuestiones relacionadas con cómo se ha incorporado el enfoque de género, o pues, entonces, por ejemplo, con cómo se han impulsado el diseño y la ubicación de los baños, ¿no? desde el enfoque de género y de, de culturalidad. Interesante porque bueno, el, el, el que hayan sido realizadas estas notas técnicas, pues han tenido incluso una influencia más allá del propio programa y de aprendizaje en el mismo, sino que incluso ha tenido una influencia en la Estrategia Nacional de Agua para el ámbito rural ¿no? del país. tanto, realmente interesante esta iniciativa. Vamos ahora a dar paso a a dos prácticas, a las dos últimas prácticas que os hemos comentado, en este caso en Nicaragua, y que nos va a comentar nuestra compañera Cristina Vela, que es la responsable de ONGAUA en, en, en América Latina, en, en Nicaragua, y que va a compartir eh, dos iniciativas relacionadas con los derechos al agua y al saneamiento de Nicaragua. De resaltar especialmente que estas iniciativas eh, han sido apoyadas por la propia Agencia Española de Cooperación, por lo tanto, yo creo que es especialmente interesante ¿no? que seguramente algunos los, los podáis conocer. Esta práctica describe el informe de la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos al agua de este en la población rural de Nicaragua. Nicaragua, al igual que muchos otros países de la región, ha estado en durante los últimos años en un intenso proceso de reforma de la legislación y el sector de agua, de organización institucional y de puesta marcha de políticas. En relación a los derechos humanos al agua y saneamiento, su Constitución, aprobada en 1987, recoge algunos de los componentes de dichos derechos, aunque no los nombra específicamente. Sin embargo, si lo hacen la Ley General de Aguas Nacionales y su reglamento aprobados en 2007. En estos documentos se establece la necesidad de que las políticas y demás instrumentos de gestión del agua den prioridad al acceso continuo de calidad y a precios asequibles a aquellos sectores urbanos y rurales que nunca han gozado de este derecho humano básico. Así, a pesar de. Alto reconocimiento que tienen los derechos humanos al agua y al saneamiento en el marco legislativo de Nicaragua, en la práctica existía una gran carencia en cuanto al conocimiento de vulneración o realización de estos derechos en la población, especialmente en los ámbitos más vulnerables, como es el ámbito de la producción. Así, en 2015, a través de una colaboración entre ONGs y universidades nicaragüenses y españolas, se llevó a cabo un estudio detallado sobre el cumplimiento de los criterios normativos y principios de los derechos humanos al agua y al saneamiento en todo el área rural del país. Este estudio eh, representa la continuación de trabajos anteriores llevados a cabo por el mismo grupo de organizaciones que habían llegado a materializarse en 2010 en un primer informe sobre el estado de los derechos humanos al agua y al saneamiento en el área rural de Nicaragua, con características muy similares, aunque con un alcance mucho menor. En este caso, gracias a la colaboración desinteresada de numerosas, de numerosas organizaciones sociales, se consiguió cubrir las tres regiones del país, llegando a 15 de los 17 departamentos y 20 de las 153 municipalidades de Nicaragua. Para ello, en primer lugar, se diseñó un sistema de indicadores extraídos y basados en el marco conceptual de los derechos humanos a la guía de saneamiento, identificándose más de 118 elementos a medir en relación a las cinco categorías de los derechos humanos a la guía de saneamiento y a los principios de rendición de cuentas, acceso a la información, participación y no discriminación. La recogida de información se realizó a través de una campaña de levantamiento que implicó más de 2.300 encuestas directas a hogares, en torno a 240 entrevistas estructuradas a responsables de los comités de agua, potable y saneamiento y 17 entrevistas semiestructuradas a autoridades y personal técnico de los gobiernos locales, de las municipalidades. Después de la recogida y análisis de esta información, el estudio ofrece una panorámica en detalle de cuál es el estado de realización de estos derechos en la zona rural del país, pero además incluye otros análisis muy interesantes desde la perspectiva de los derechos. Por un lado, analiza las desigualdades de género y profundiza en cuáles pueden ser las desigualdades interregionales dentro del país. Así, compara unos indicadores entre la zona del Pacífico, la zona central y la costa. Y, de salud. y, por último, incluye un análisis de los titulares de obligaciones. En primer lugar, hace una revisión de cómo estos derechos, el derecho manólogo de este ambiente, se recogen en los marcos normativos del país, pero, además, profundiza en cuál es el nivel de cumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades locales y, finalmente, cuál es el cumplimiento de las obligaciones por parte de los CAHOS como principales proveedores de estos servicios en el área rural. Además de la perspectiva y de la panorámica que ofrece este estudio en detalle sobre el nivel de realización de los derechos, que va mucho más allá de cualquier estadística, cualquier informe sobre cobertura o situación de servicios, es muy importante remarcar que este estudio se realizó como un ejercicio de vigilancia de la sociedad civil. El objetivo principal que tenía era ofrecer al Estado nicaragüense una situación, una panorámica sobre la realización y la vulneración de estos derechos en la zona rural, destacando cuáles son las zonas más vulnerables y cuáles son las principales desigualdades. De hecho, este informe, sus este resultados, junto con las conclusiones del informe realizado en el año 2010, sirvieron como base para elaborar y presentar dos recomendaciones al Estado de Nicaragua dentro del examen periódico universal que realizó el Comité TES de las Naciones Unidas a este país en los años 2010 y 2014. Las recomendaciones insistían principalmente en la necesidad de aumentar los esfuerzos de inversión en el sector para garantizar los derechos humanos a la y de ambiente, respetando el principio de no discriminación y llamaba a la necesidad de prestar atención especialmente a las comunidades rurales y a los grupos vulnerables, apoyando tanto a los comités de abajo para el como a los gobiernos municipales. Ambas recomendaciones fueron aceptadas por el Estado de Nicaragüense, lo que supone su obligación para rendir cuentas sobre ellas en los siguientes exámenes lo que constituye, sin duda, una potente herramienta de incidencia a nivel más, eh, más político. De hecho, esta experiencia fue recogida como una buena práctica por la Relatora de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en su compilación de buenas prácticas eh, del año 2011. Como ha podido verse, esta, esta buena práctica contribuye especialmente en los criterios de transparencia y rendición de cuentas, ya que supone una un importante herramienta para acceder a información mucho más detallada sobre cuál es la situación real de realización de estos derechos en de el ámbito rural y de acceso a la información. En términos de sostenibilidad y de replicabilidad, es importante, por un lado, eh, destacar que este informe incluye toda una metodología estructurada de definición de indicadores estructurales de proceso y de producto de una manera amplia y robusta que puede sentar las bases para que pueda ser reproducida y adaptada a otros contextos u otros, u otros países. En términos de sostenibilidad, eh, es importante señalar que la metodología con la cual se si no lleva a cabo fue una metodología de levantamiento de información participativa a través de personas que contaban en todo momento con conocimientos sobre los derechos humanos a la hora de saneamiento, lo que garantizaba que en el mismo momento que se levantaba información, estas personas informaban sobre el contenido y la alcance de los derechos humanos y con lo que contribuía a un mayor conocimiento y sensibilización, y sensibilización en torno a los mismos. En esta buena práctica se describe una iniciativa de promoción de la equidad de género en el gestión rural del agua en Nicaragua. Como antecedentes, es preciso mencionar que desde el año 2010, Nicaragua cuenta con una ley especial de comités de agua potable y saneamiento, o CAPS, y un reglamento de aplicación de mesa. Esta ley y es su reglamento establecen los términos en los que deben constituirse y deben funcionar estos comités. Entre los principios que la ley reconoce que deben percibir a los CAPs se mencionan la universalidad y la equidad. Es decir, se especifica que la participación comunitaria en torno a la gestión del agua debe garantizar que todos los miembros de la comunidad o pobladores cuentan con instrumentos y mecanismos para que este movimiento se haga en términos de la es decir, que no exista ninguna distinción, ninguna discriminación por motivo no, ninguno, ni por no motivo de sexo. Aunque esta ley y eh, el reglamento sí que reconocen esta igualdad, no proponen ninguna medida para garantizar que sea efectiva. Es en este contexto en el que, eh, desde el año 2011, en la zona norte de Nicaragua, una agrupación de organizaciones sociales españolas y nicaragüenses, bajo el nombre de la Iniciativa Paragua y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, están llevando, llevando a cabo un programa para abordar de manera integral y sistemática las desigualdades de género que existen en la gestión global del agua. Este trabajo parte de un primer diagnóstico, un primer análisis de los procesos de gestión desde un enfoque de género. Este análisis implica revisar tanto los roles y las responsabilidades que asumen hombres y mujeres en la satisfacción doméstica y para como profundizar en cuáles son las relaciones y las dinámicas de poder que se generan en torno a la misma. De esta forma, se identificaron cuáles son las principales brechas de género o principales situaciones de desigualdad a partir de los cuales se construye una propuesta de trabajo concreta y específica para las representaciones. Se habla eh, de tres brechas principales de género. La primera de ellas es un, es un reflejo de la división sexual del trabajo que existe en la sociedad nicaragüense, que se proyecta igualmente en el ámbito de, de las fosa de esta manera se, se reconoce que hay una división desigual de las tareas que desempeñan hombres y mujeres durante los trabajos de construcción, operación y mantenimiento del sistema de agua, excluyendo a las mujeres de aquellas funciones que tienen mayor reconocimiento o mayor valor. Un ejemplo es, durante las obras de construcción, que los hombres son habitualmente asignados a funciones como la excavación, el periodo de tuberías, etcétera, Mientras que las mujeres quedan relegadas a labores de apoyo como traer la comida o traer el agua y a la hora de cuantificar cuál ha sido la contribución comunitaria, normalmente la contribución de las mujeres no se tiene en cuenta, sino que solamente se valoriza el trabajo de los hombres, el trabajo más generalmente de la segunda brecha habla de la menor participación de las mujeres en los espacios y las estructuras comunitarias en los cuales se toman las principales decisiones sobre los sistemas. Nos estamos refiriendo principalmente a los comités de agua potable y a las juntas directivas de estos comités. Por un lado, las mujeres normalmente están menos presentes, o sea, son, son menos en número, y cuando están, además, habitualmente están ocupando posiciones de esta manera es, eh, es fácil encontrar mujeres como secretarias, pero es mucho más difícil encontrarlas en el puesto de presidentas. La tercera de las brechas eh, se ubica en el ámbito de las pautas culturales y se formula como que está socialmente aceptado que el abastecer de agua al hogar es una tarea de las mujeres cuando este abastecimiento se consigue por medios preparados, es decir, cuando más de caminar largas distancias, al cargar de actores de agua, etc. Pues es una tarea que socialmente está reconocida como de la diferencia. Sin embargo, cuando el acceso a agua se hace a través de medios mejorados con un sistema, de abastecimiento, con conexiones domiciliares o con conexiones cercanas, el control sobre este recurso pasa a ser algo del ámbito de los hombres Cuando se trata de decidir cuál va a ser la contribución de la familia o decidir cuál va a ser la tarifa, normalmente son cuestiones que socialmente se reconocen como más de hombres que de mujeres. La iniciativa Paragua a través de este, de este primer diagnóstico de brechas de género, hace tanto un análisis de cuáles son las causas que las generan y las perpetúan y desarrolla un conjunto de propuestas para intentar reducirlas. Para ello, se propone un trabajo en tres frentes de manera paralela, que buscan cambios, en primer lugar, en la percepción colectiva de estas desigualdades de género. En segundo lugar, cambios en las propias mujeres hacia un mayor empoderamiento personal. Y por último, cambios en el entorno, es decir, incluyendo hombres, niños, instituciones, administraciones, etcétera, de manera que es el propicio un entorno más favorable para la desaparición de estas desigualdades. Para abordar los cambios en la percepción colectiva de las desigualdades, la iniciativa propone un análisis participativo y sistemático de cada una de las fases del proyecto de investigación. En cada una de estas fases, desde la etapa de preinversión, pasando por la de construcción, hasta la de operación y mantenimiento se hace un análisis conjunto en el cual se trata de identificar si existen o no situaciones de desigualdad y se proponen medidas específicas para intentar que éstas desaparezcan. Por ejemplo, en la etapa de, de la etapa de preinversión, que es donde se toman las primeras decisiones en torno al diseño del sistema, se propone que la convocatoria de las asambleas, en lugar de hacer una convocatoria, dirigida únicamente a la cabeza de familia de los hogares que suelen ser hombres, se propone que haya una convocatoria que tenga en cuenta de manera específica también a las mujeres, con nombre y apellidos. En segundo lugar, la, la iniciativa para agua para afrontar los cambios, eh, tanto en las propias mujeres como en el entorno, define diferentes procesos formativos. Estos procesos formativos van desde talleres más generalistas sobre conceptos de igualdad y género, igualdad y equidad, pasando por que la temática de género se incorpore en otras formaciones de carácter técnico, legal, administrativo, etc., hasta procesos formativos mucho más intensos dirigidos a mujeres, pero también dirigidos a hombres. De esta manera se han llevado a cabo talleres con hombres sobre nuevas masculinidades. Es decir, talleres en los cuales se trata de abordar que la masculinidad no tiene por qué basarse siempre en una actitud de superioridad frente a la mujer. En este ámbito es preciso destacar que una de las experiencias más exitosas de la iniciativa es la que está ha llamado Escuela de Lideresas, que consiste en un proceso intensivo con mujeres de los CAOs durante un tiempo de hasta ocho meses en el cual se busca tanto el empoderamiento personal como el empoderamiento colectivo del grupo de mujeres que participan. Durante la Escuela de Lideresas se imparte formación en temas como el liderazgo, se trabajan en habilidades personales, en habilidades de, de grupo, de tal manera que las mujeres, a partir de ese fortalecimiento y de ese empoderamiento personal, también en las propias comunidades la formación y se anime a que esta participación se extienda a otras mujeres de la propia comunidad. Durante la escuela se realiza tanto el proceso de formación más teórico, como se realiza un acompañamiento práctico durante las ejercicios de liderazgo de las mujeres que participan. Por último, eh, se llevan a cabo o se contemplan otras acciones para intentar provocar y producir estos cambios en el entorno político y social. Aquí hay una diversidad de actividades como encuentros de hombres a nivel municipal o a nivel intermunicipal, de manera que se mejore su sensibilización y su percepción sobre las brechas, de manera que se minimicen los riesgos de que existan conflictos eh, intrafamiliares. O por ejemplo, el fortalecimiento o la, promo la promoción de organizaciones comunitarias propias de mujeres que permitan que puedan realizar una labor de incidencia en temas de agua y saneamiento en el ámbito municipal o en el ámbito incluso, por encima de municipio. Por tanto, como se ha podido ver, esta, esta buena práctica contribuye de manera muy especial a los principios de no discriminación, igualdad de género y participación. En términos de sostenibilidad y de replicabilidad, es importante mencionar que la propia iniciativa para habla es una plataforma de coordinación y de intercambio de experiencias que tiene entre sus objetivos que son de del extraer y sistematizar los aprendizajes para facilitar que se puedan llevar a cabo en otros contextos, en otros momentos, con otros, otros actores. De esta manera la iniciativa cuenta pues, con toda una recopilación de documentación en la cual se desarrollan con detalle estas brechas de género, para una de estas propuestas de trabajo, etc. En términos de, en términos de sostenibilidad, hay que explicar y es, eh, hay que resaltar que la propia iniciativa, la propia metodología que se utiliza, pues está orientada precisamente a que los cambios que, que se buscan se consoliden en las estructuras y se en los procesos comunitarios más arraigados en relación a la de salud. Muy bien, pues vamos, si os parece, a abrir una pequeña ronda de cuestiones, comentarios. Eh, vamos a empezar un poco con algunas, con las cuestiones que habéis ido compartiendo en el chat, ¿vale? Eh, eh, sí, por supuesto, si tenéis más cuestiones, comentarios, ya eh, directamente abrís el micro y, y lo comentáis, ¿vale? En relación con, con la cuestión de la cantidad de, de género, que, eh, preguntabais sobre la, eh, la práctica que somos hemos comentado en, en Bolivia, es decir, simplemente que, que es, una, eh, es una, una sencilla herramienta que lo que pretende es orientar la, la realización de cada una de las actividades de, del proyecto, ¿no? eh, asegurando que todas ellas se llevan a cabo desde un enfoque claramente de género. Es una cartilla que está dirigida eh, para la utilización por parte de las personas técnicas de, de las entidades implementadoras, de forma que, pues eso, que les faciliten un poco su trabajo para incorporar cuestiones de género en su labor habitual, tanto relacionada principalmente con el desarrollo de, de las infraestructuras y con otras cuestiones eh, sociales. ¿vale? Luego, en relación con lo que comentabais de, de, bueno, para, sobre la práctica del informe de sociedad civil, sobre la situación de los derechos a la en Nicaragua, en el ámbito rural, eh, Comentaréis un poco el tema de, de la implicación de las universidades y de otros actores ¿no? en, la, en la vigilancia. Bueno, comentar un poco eh, cómo lo hicimos este proceso. ¿no? Eh, como habéis escuchado, en este, en este proceso, eh, en esta elaboración de este informe de la sociedad civil, participamos eh, diversas organizaciones, tanto organizaciones de la sociedad civil como un agua, como entidades eh, académicas, universidades, tanto españolas como eh, nicaragüenses. Y, y quizás eh, destacar que fue un proceso continuado, es decir, que no fue un, una cuestión puntual, digamos, de, de, bueno, vamos a hacer un pequeño informe tal, sino que tuvo un trabajo previo de, bueno, pues, pues de realmente ver la pertinencia las, y la factibilidad de, de realizar un informe como este, de, de, de compartir un poco cuáles eran los objetivos a perseguir, sobre todo de compartir un poco eh, el procedimiento, los procesos y la metodología de trabajo. Ahí, especialmente, las universidades jugaron un papel fundamental en, en lo metodológico eh, a la hora de, bueno, pues de, de definir cuáles eran eh, los indicadores, las cuestiones sobre las que hacía, había que hacer eh, especial seguimiento y cómo había que eh, concretar, digamos, esa, esos indicadores para, eh, digamos, informar acerca de, del estado, de la situación de, de los derechos a de agua y saneamiento en, en Nicaragua, ¿no? Eh, fue una relación continuada con viajes eh, por parte de, de, de personas de nuestra organización, de, de, de académicas, de personas investigadoras de, de las universidades españolas que eh, trabajaban, eh, digamos que se desplazaron a Nicaragua, pero que trabaja, trabajaban permanentemente, eh, digamos telemáticamente, y estaban en contacto para ir avanzando, digamos, en la parte metodológica y en el desarrollo de este informe. Y por tanto, bueno, pues la verdad es que fue un proceso súper interesante. En el, en el informe que tenéis en nuestra web, lo compartiremos en el enlace en el Moodle, podréis ver ahí un poco, mucho más detallado, pues cómo fue este proceso, tanto metodológicamente como el resultado final al que se llegó con este informe de sociedad. Bueno, quizás añadir que llevó incluido una, una tesis doctoral, ¿no? Mm. Que durante este, este proyecto, esta iniciativa, estuvo incluida en un convenio como sabéis, es una herramienta de financiación a las ONGs que te permite una intervención eh, mínima de cuatro años. Y, y con nosotros lo vinculamos a una tesis doctoral que, la verdad, pues, que, que fue muy, muy productivo, tanto para el doctorando, para la universidad, como para nosotros. ¿no? Porque la verdad es que tener una persona dedicada a, ¿no? a levantar toda esta información, a sistematizarlo e intentar meter esto en la, en la agenda normal de ejecución de un programa es imposible. ¿no? Entonces, este, este apoyo pues, fue pues, pues, claro, y muy interesante, digamos, esa, ese poner un poco capacidades complementarias ¿no? de lo que aporta las instituciones universitarias a lo que aporta organizaciones sociales como Ongawa y también eh, desde una perspectiva de, bueno, de de entidades tanto de España como de Nicaragua especialmente, que eran las, eh, las que impulsaban realmente eh, desde la cercanía, digamos, este proceso. Y que continúan claro. Bueno, tenemos más preguntas. Eh, en relación a la buena práctica de Paraguay, nos preguntaban sobre el rol de eh, SENASA, de, del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental. Bueno, eh, esta organización, esta institución, es realmente ¿no? tiene un carácter muy interesante, de hecho se podría haber resaltado como una buena práctica en sí mismo, porque es eh, una institución nacional que está dedicada en exclusiva al ámbito rural. A las, pobl bueno, a, mitoblal, a las comunidades menores de 10.000 habitantes eh, que incluyen a todas las, las comunidades rurales. Y es la responsable legal de ejecución, promoción y asistencia técnica a los sistemas de agua potable y saneamiento en, en Paraguay. Eh, surge de una eh, reestructuración del esquema institucional en el año 2000, eh, que bueno, a través de una, una ley de, de, de, de marco regulatorio pues establece distintas entidades y entre ellas le da este, este rol a, a Senasa, aunque o Senasa ya es bueno, de mucho antes, ¿no? principios de, de, de los años 80 ya funcionaba. Eh, lo interesante de esta, de esta revisión de sus funciones es que, eh, a partir de ahí, eh, Senasa asume un, digamos, una visión institucional muy vinculada a los derechos humanos en agua y saneamiento. Concretamente sus visiones, eh, y leo textualmente de su web, eh, nuestras visiones, pequeñas comunidades rurales indígenas del Paraguay con acceso universal a servicios de agua y saneamiento en condiciones de suficiencia, calidad, eficiencia, equidad, sostenibilidad y empoderamiento. Y realmente está asumiendo una serie de principios eh, rectores que están pues, muy, muy alineados ¿no? con, con, los, con los derechos humanos. Eh, pues eh, más de equidad, de eficiencia, de calidad, de universidad, etc. Senasa también es la responsable del diseño de políticas ¿no? y su forma de, hacer, de entender la política es priorizar la, la focalización del beneficio a favor de las familias y las personas que carecen de posibilidades de sustentar los costos de acceso a cobertura y al íntegro sostenimiento de las prestaciones también leo de, de su web. ¿no? Es decir, es una organización que entiende que la población rural tiene unas especificidades eh, claras y que se trabaja de esta forma o pues es muy difícil garantizar estos, estos derechos humanos ¿no? concretamente y de cara a la mesa es el órgano coordinador eh, es el digamos el anfitrión de las reuniones hace los órdenes del día y eh, es quien asume digamos los, la, la formación de los acuerdos que se tienen en las, en las diferentes reuniones así con esto hemos comentado más o menos sí eh, a ver están saliendo algunas preguntas más, por ejemplo, um, estáis comentando un poco que, que, bueno, que, que las prácticas efectivamente, como hemos comentado, las prácticas que hemos, eh, que hemos compartido no es que eh, aborden absolutamente todos los principios y categorías de los derechos, sino que nos parecía relevante compartirlas por, por el interés específico, ¿no? Especial de algunas de, digamos, de algunas de ellas, como cuestiones de género, por ejemplo, de, de, de, de aceptabilidad cultural. Claro, preguntas. Eh, ¿Cuánto costaría cumplir todos los objetivos y, y, y categorías de los derechos de cada programa? A ver, yo creo que no... no sí, o sea, a ver, eh, sí que existen, eh, existen cálculos de cuánto costaría eh, cumplir las metas de 6.1 y 6.2, de, de acceso al agua y al saneamiento, que bueno, como veis, eh, bueno, las metas 6.1 y 6.2 sí que tienen una, una cierta eh, bueno, correlación ¿no? con... Con los principios y categorías de los derechos, ¿no? Seguramente mejorables, pero bueno, pero sí que podemos decir que, que bueno, pues también en la línea, ¿no? Lineadas. Y de lo que estamos hablando es que a nivel global, para conseguir los, eh, ese acceso universal a nivel global, hablamos de más de 100.000 eh, millones de dólares eh, eh, sí, a, anuales, ¿no? Entonces, a ver, que estamos hablando de desembolsos muy grandes, lo que pasa es que siempre recordamos que, ya lo sabéis, ¿no? Que... Al final, todas las inversiones en agua y en saneamiento eh, conllevan unos beneficios, incluso a nivel económico, muy grandes. Unos rendimientos que, bueno, que muchos estudios dicen que, por cada, que para, por cada euro invertido en estos programas de agua y saneamiento produce unos retornos en función de, los, de, de cada uno de los eh, programas del orden de hasta 5 euros eh, de, de rendimiento, ¿no? De, de ahorro, de los ahorros económicos debido pues, pues, a la mejora de cuestiones sanitarias, de inversión de, de gastos de salud, etcétera, ¿no? Entonces, con lo cual, bueno, es lo que tú dices, ¿no? O sea, no, es, no es una cuestión tanto de dinero, porque sabemos que, que hay, eh, bueno, hay recursos al acceso, o sea, accesibles para, para impulsar estos, estos programas, sino que es más bien lo que comentas, ¿no? Es una cuestión de enfoques, de, de, de poner en el centro a las personas y de poner en el centro realmente eh, las cuestiones que, que son la base de los derechos a la web de saneamiento. Dedicarles el, el tiempo ¿no? que, que requieren, esto que hemos comentado antes del género, tanto en la práctica de Bolivia como en la de Nicaragua, son procesos de largo plazo. No, no sé, seguro que no está incluido en los presupuestos que hace la Revisión de acción promocional de lo que costaría, ¿no? eh, pero la verdad es que más, más allá del presupuesto es... Eh, eh, tomárselo en serio, afrontarlo de manera responsable y con el tiempo y los recursos de capacidades, sobre todo, son, son imprescindibles para producir cambios, cambios. Y luego también un poco recordan, recordemos un poco lo que también siempre decimos, ¿no? Que, que bueno, y lo que sabéis vosotras ¿no? y vosotros, y es que eh, los costes de los proyectos habitualmente eh, no son equiparables, los costes de infraestructuras... Con, con los costes que conllevan otro tipo de, de medidas que son igualmente relevantes y no más, pero que, digamos, económicamente es, no son tan costosas. ¿no? Es decir, que, que realmente el, la cuestión económica no debería ser un freno para, para realmente llevar a cabo, digamos, programas de forma coherente desde esa perspectiva de derechos al agua y al saneamiento. ¿no? Sin olvidar la progresividad, ¿no? No estamos hablando de hoy para mañana, es el tema de planificar a corto, medio y largo plazo ¿no? para para asegurar que al menos esto está en la agenda ¿no? y se están poniendo los medios para, para encontrar esos recursos necesarios. Eh, teníamos otra cuestión más que se planteaban de la República Dominicana, muy interesante. Eh, se hablaba, eh, planteaban que, que en República Dominicana no, más vinculado al ámbito normativo, ¿no? que no, no existían estos marcos normativos, estas leyes. Eh, más generales, pero sí hay una estrategia nacional de saneamiento que fue impulsada por el, por el Fondo del Agua eh, a través de un proyecto muy participativo. Yo realmente la conozco, esta estrategia, y la verdad es que, que sí, ¿no? que, que recoge los principios, está bastante alineada con, con los derechos humanos en agua y saneamiento, pero lamentablemente eh, está eh, basada en un diagnóstico que no se reconoce ¿no? a nivel gubernamental, no está oficialmente ratificada. Me consta ¿no? que desde la operación española se está, se está intentando, pero, pero hay muchas invitaciones por parte del de gobierno para, para aceptarlo. ¿no? Desde el, lo positivo, nuestra compañera desde pues, Dominicana nos, nos recuerda ¿no? que a nivel técnico en, en el país sí que se ha, se ha asumido, se es consciente de la situación y se están proponiendo cambios. Pero en cambio, eh, a nivel político, ¿no? a nivel nacional, pues no se están tomando para nada las decisiones y se está aprovechando ese vacío legal nacional para, para sus intereses propios. ¿no? En este contexto, la compañera del OTC de la República Dominicana nos, nos propone ¿no? que su visión de, de la solución de este tema sería empoderar a la sociedad civil para que presione a ese nivel más de política. Bueno, es por supuesto, ¿no? Es el, que la gente sepa que esto es un derecho suyo y que no es un regalo de ningún gobierno es fundamental, ¿no? Y para eso hace falta mucha formación en derechos que quizás no es necesario, ¿no? Hablar desde con la terminología de derechos, ¿no? Eh, muchas veces esto puede causar eh, cierto rechazo eh, a ver de temas legales, ¿no? Eh, hay muchas formas de, de acercarnos a la población con, con estas... El, estas ideas ¿no? sin tener que hablar de actulares y que puede complicar el tema, pero sí, por supuesto, ¿no? el, el de empoderar a la sociedad civil para que lo demande, que al final es un país democrático quien tiene de, en sus manos ¿no? el, la capacidad de, de, de, de presionar a un gobierno para que haga ciertas cosas. Pero esa presión también tenemos que hacerla desde eh, otros ámbitos, ¿no? Eh, lo que nos da el marco de derecho los Derechos Humanos al saneamiento es esa posibilidad ¿no? de trabajar y de exigir a los titulares de, de obligaciones eh, que cumplan con sus obligaciones, que en este caso estamos viendo ¿no? que se están desentendiendo de ellas. Es decir, a través de la cooperación, ¿no? en, en todos los espacios que, que, que tengamos abiertos. A nivel internacional, incluso, ¿no? estamos viendo ese, este ejemplo de que se ha presentado este informe de Nicaragua, se presentó a, en Naciones Unidas, ¿no? al Examen Periódico Universal. De hace cada país cada cuatro años. De hecho, España está ahora mismo presentando su informe cuatrienal. Eh, y bueno, también ya, podría ser una, una línea. ¿no? Bueno, aprovechar todos los espacios en los que, como sociedad civil y como cooperación española, tengamos para que nos, cuando nos sentemos con, con los organismos públicos, ¿no? El de, de presionar para, para que esto salga adelante. Pero mientras esto ocurre, no podemos dejar de hacer cosas, ¿no? hay veces que nos encontramos con entornos con, con contextos eh, que, en los que no existe este marco legal ni, ni ni se le espera a corto plazo y no debe no debemos dejar de trabajar en lo micro no eh, intentar conseguir desde, desde pequeñas intervenciones que estos derechos humanos eh, empiecen a ser una realidad ¿no? desde los proyectos que podamos hacer eh, en las zonas peruanas, en los ámbitos rurales como por ejemplo trabajemos ir eh, apoyando desde la cooperación y eh, con organizaciones de base, etcétera, para conseguirse, ¿no?, para, para ir eh, cambiando, consiguiendo esos cambios en la, en la situación del disfrute real de, eh, de la gente, ¿no?, sin dejar de eh, personal para que esos otros ¿no? ámbitos de trabajo, como son los marcos legales, como son los desarrollos institucionales, etcétera, sean, terminen sin una, una. realidad. Luego ¿no? comentáis también, eh... ¿Qué que, que, que definición de acceso no estamos eh, hablando cuando hablamos de los porcentajes que hemos dicho? A ver, eh, en general, de forma mayoritaria, los porcentajes de acceso que están eh, compartiendo los países al final se basan especialmente en los datos que, que, bueno, pues, que recogen los países y que al final se incorporan, al, eh, digamos, eh, a los informes del Programa de Monitoreo Conjunto de la OMSI-DOMICCEF, ¿no? Al final, estamos hablando de, de, de datos de cobertura, de acceso mejorado al agua a día de hoy. Es verdad que en, eh, en los ODS estamos hablando de, de acceso seguro, que es un nivel superior de acceso, por tanto, y ahí queda todavía muchísimo trabajo para recoger realmente, y de hecho eso el propio Programa de Monitoreo está diciendo que, que falta muchísima información sobre todo a nivel desagregado, porque bueno, existen estimaciones, existen datos generales, pero a nivel de desagregación existe muy poca información, sobre todo dependiendo de los contextos, de los países. Eh, pero siempre lo que, lo, que, bueno, lo que se procura es que se, eh, digamos que se recojan eh, con el mayor nivel de detalle posible desagregado eh, datos de, de acceso eh, a agua y saneamiento seguro que es la situación, digamos, deseable, pero todavía no está no se está en disposición de, mayor, de forma mayoritaria de conseguir esos, esos datos. Por lo tanto, a, a día de hoy, lo que, se, lo que se está compartiendo son niveles de accesos, a, acceso mejorado a la web. Toda esta información está muy, muy detallada en el informe del programa de monitoreo conjunto, que es una iniciativa de, de, la, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y de UNICEF, eh, el último, es en 2017, y aparecen todas estas definiciones de lo que es eh, agua segura, saneamiento seguro, y podéis mm, verlo ahí, de hecho, podemos colgarlo ah. ya en la, en la plataforma, porque realmente dan datos de cobertura nacional en todo el mundo, y hacen un análisis interesante de, de qué es lo que considera y no, y por ejemplo, eh, y recientemente, yo creo que el año pasado fue el primero, que se empezó a medir eh, Instalaciones de, de higiene también, ¿no? ¿Cómo se facilita la higiene? Además de medir agua, además de medir saneamiento, se empieza a pedir a los países que den datos sobre cobertura de, de instalaciones donde se puedan lavar las manos con jabón eh, para ver también si, ¿no? qué retos hay en este ámbito. Todo esto va arrastrado por eh, la evolución de los ODS, ¿no? El, fue un logro conseguir que, que hubiera objetivos de desarrollo sostenible relacionados de con el agua y saneamiento y que estuvieran bastante alineadas, como comentaba antes Alberto, con los derechos humanos al agua saneamiento. Y se ha dado un paso más ¿no? a la hora de exigir de qué estamos hablando cuando hablamos de agua y saneamiento mejorados. ¿Qué ocurre? Pues que los datos de los países no son 100% fiables. Eh, hay, se están dando datos pues para no salir mal en la foto, muchas veces son datos muy optimistas. ¿no? Entonces, no deberíamos de dejar de hacer nuestros propios ejercicios de identificar si realmente esos datos eh, que se publican, pues son así. ¿no? Eh, de hecho, nosotros, en el ejercicio que hicimos hace unos años sobre el ámbito rural de Nicaragua, pues, había, había, de hecho fue estadísticamente representativo de todo el ámbito rural de Nicaragua por todas las organizaciones que se implicaron. Realmente los datos no coincidían ¿no? Con, con los eh, emitidos directamente por el gobierno. Pero bueno, yo creo que, eh, que es, eh, es complementario. Sí, hay otra pregunta, ¿no? que eh, comenta Carlos, de, bueno, que, como, que si tenemos en cuenta valores mínimos de, de litros por persona al día, o si o simplemente si medimos el, el acceso sin que sea precario. A ver, desde Amago, al menos, lo que hacemos es que, bueno, por supuesto, en función de las regiones donde trabajamos, hay algunos casos en donde por ley, eh, eh, por normativa nacional o regional, eh, se exigen unos mínimos. Entonces, en esos casos, obviamente, los mínimos son el mínimo, eh, digamos, que, que, digamos, del que se parte en los proyectos, pero claro, siempre eh, ese proceso de, de diagnóstico, de necesidades, tiene que hacerse eh, zona a zona, región a región y proyecto a proyecto, y eso es lo que marca realmente cuáles son eh, los valores realmente eh, que deben impulsarse en las intervenciones que realizamos, ¿no? La OMS es verdad eh, que establece, pero claro, son valores medios, ¿no? una recomendación de entre 50 y 100 litros por persona al día, pero de nuevo pasa que, que son valores medios, pero claro, no tiene, no tiene que ver, eh, nada que ver, eh, los valores eh, eh, necesarios o, o, o mínimos para, para llevar una vida digna en el Sahel que en Nicaragua, ¿no? Entonces, pues, obviamente, esos valores son simplemente orientativos, al final, país a, hay países y regiones que sí que establecen en base a, a, a situaciones de, de esos mismos países o regiones, pues son los valores que consideran que son adecuados y ese es el punto mínimo de partida, pero siempre hay que hacer un diagnóstico eh, caso por caso para realmente establecer los niveles que se consideran adecuados ¿no? para satisfacer los derechos a, en este caso. A los usos personales y domésticos sea, en cada uno de los ámbitos, ¿no? incluso en las mismas regiones puede haber personas que necesiten más ¿no? para cubrir sus, sus necesidades por temas de salud. Eh, por pues siempre recomendamos no hablar de, de familias, o sea, pero no hablar de hogares, ¿no? de, de, de una dotación al hogar, sino a las personas, porque hay veces es verdad que para cada hogar se establece un mínimo de litros por, por día, pero hay hogares y no es que las familias son numerosas y, y ahí ya empezamos a dividir y con los datos. Bueno, dijimos nuestro compromiso de ser puntuales, eh, ya se cumple la, la hora y media de este webinar. Eh, queremos recordaros que está, este webinar ha sido grabado, que está siendo grabado, y vamos a compartir el link en el foro. Eh, bueno, pues para que lo tengáis ahí, lo tengáis accesible en YouTube. Incluso en ese mismo foro abriremos la posibilidad de, si queréis, si todavía tenéis alguna pregunta adicional, duda o comentario o aportación, pues que podáis hacerlo también ahí y podamos seguir conversando. Y os emplazamos al siguiente, al segundo de los webinars, que estará, tendrá un esquema muy similar a este y estará centrado en temas eh, urbanos, ¿no? Será a la misma hora, eh, el martes que viene, día, día 20. Eh, mientras, os animamos a que empecéis a trabajar el, ¿no? el trabajo práctico, tenéis las indicaciones también en la plataforma y os animamos a que participéis en los foros, ¿no? Con estas cuestiones o con con las que se han planteado, pero yo creo que, que podéis comprobar ¿no? que es muy enriquecedor el conocer vuestras, vuestros eh, comentarios, vuestras reflexiones y, y poderlas compartir entre todos. ¿no? Bueno, eh, muchísimas gracias a todos y como digo, esperamos en, nos, nos vemos en el módulo. Muchas gracias. Un abrazo día. a todos y todas.